Buenos días, Francis. Buenos, Buenos días, días, Carolina. Rubio. Rubio. Buenos días. Hoy viernes, fin de semana, ya. Eh, es viernes y el cuerpo lo sabe, como diría Francis. Sí, sí, sí, sí. Buenos días a todos ustedes. Gracias, pueblo franco Macorizano, nordestano, todas las personas que nos, que nos sintonizan desde los diferentes puntos y conexiones que establece Telenor para nosotros poder llegar a ustedes y llevarle todo el contenido hoy tempranito de 7 a 9 de la mañana. Buenos días, ahora sí. Bueno, buenos días, gracias Carolina. Buenos días, Fulvio y amables televidentes. Yo, yo soy Francis Rodríguez y agradezco a Dios en la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos permita eh, realizar nuestros objetivos. A toda esa gente que nos ve, que nos saluda, que les gusta el programa, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través del canal 10 de Telenor, una empresa que evoluciona contigo en sus 25 años, adelante adelante así, Ay, es, así es, buenos días a todos Gracias a Dios por estas primeras horas Ya es viernes, llegamos ya pronto a este fin de semana Así que le damos las gracias a Telenor Porque a través del Canal 10 nos une Con todo el noreste de la provincia hermana Mirabal La provincia de las heroínas hasta Samaná La provincia de las playas blancas También al Canal 14 Que nos empalma con la novia del Atlántico La ciudad de los cruceros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 a través de canal en el 1014, diferido a las 11 de la mañana. Y para todo el mundo, telenor.com.do. Como siempre, un saludo grande a todos los, los dominicanos que hacen honor a su terruño querido, con su trabajo honesto en otras latitudes del globo terráqueo.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 Se avecina una onda tropical que está cerca de Puerto Rico y ya para la tarde se espera que hayan más nubes con posibilidades de lluvias, campos nubosos, lo que va a incrementar las posibilidades de lluvia a medida asciende de la tarde y la noche con tronadas y relámpagos y ráfagas de viento, especialmente en la, son, en la región noreste, la región de la cordillera central y Gran Santo Domingo y el sureste. Mucho calor también en el día de hoy, ingerir bastantes líquidos, vestir eh, ropas de colores claros, ligeras y no exponerse a los rayos de sol. Estas son las condiciones del tiempo que nos regirán por el día de hoy. Muchísimas gracias, Fulvio, por informarnos cómo está el tiempo y cómo estaremos hoy. A propósito de que hace unos días se siente el temor, eh, Francis Fulvio, de que Marlene Martínez pueda salir a las calles luego de dos años del cumplimiento de la sentencia que le fue emitida. Nosotros tenemos declaraciones de Ingrid Hidalgo, la representante legal de esta señora, eh, además, hay que decir que ella, ella, o el equipo de abogados depositaron un habeas corpus para obtener la libertad de Marlin Martínez. Tenemos declaraciones, vamos a escucharlas. Nosotros intimamos al procurador general de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís, a la procuradora fiscal de San Francisco de Macorís, la titular y al adjunto fiscal que subió con ella en el caso que se le seguía a marlin Martínez. Le dimos un plazo de seis horas para que ejecutara la decisión de la sentencia que ya cumplió Marlene Martínez. No procedió a ejecutarla y entonces en el día de hoy nosotros depositamos un recurso de habeas corpus Ahí en la jurisdicción de San Francisco, ante el juez unipersonal, como manda la norma, el artículo 381 del Código Procesal Penal, el artículo 71 de la Constitución de la República, a los fines de que los jueces o esa juez decida si es arbitraria o no la, la, la prisión de Marlin Martínez. Entonces, ¿en qué tiempo tiene que conocer, eh, pautar para conocer el habeas corpus? El habeas corpus es un recurso rápido me imagino que en el plazo de 48 horas ya la juez decidirá sobre la admisibilidad o no del recurso. Bien. Muy bien, mira, eh, para el 30 de agosto, eh, Francis Fulvio, amigos televidentes, se entendía que esta señora Marley Martínez debía de salir en libertad. Ante esto, el, vamos, o sea, tenemos la situación de que en principio fue sentenciada a cinco años, como todos sabemos, situación que causó indign indignidad eh, ante todos los ciudadanos franco-macorizanos y del país. Ciertamente eh, desde el punto de vista legal y en ese momento que escuchábamos los expertos del tema eh, decir que en base a nuestro código la decisión de los jueces fue correcta y por las debilidades presentadas a través del Ministerio Público. Y en ese sentido pues nos gustaría escuchar eh, a Francis y también a propósito del freno o el stop que le pone el Ministerio Público a esta señora de salir en libertad. Eh, Francis, Mira, ¿qué está correcta la decisión del Ministerio Público de adjudicarse o decir que ellos tienen el poder de frenar eh, la salida de la señora Marlene no, Martínez? Bueno, no, no creo que haya sido esa la expresión pero el corpus es una, un proceso especialísimo y muy y de rápida eh, presentación del individuo que se encuentra en un estado de prevención o de arresto y que una autoridad omite o mantiene de forma irregular a un prevenido. Pero me gustaría ver el criterio de ese juez de instrucción que le correspondería evaluar las condiciones que Marlin hoy tiene. Marlin fue condenada por una sentencia y esa, con, esa sentencia fue recurrida en apelación y logra una variación por entenderse o acogerse a lo que la abogada indicaba que se le violentaba y que era la calificación correcta, la de ocultamiento, pero no la de complicidad y coautora. Que resulta, está cumpliendo una condena que ya estaba impuesta por un tribunal y que la variación no corresponde a, una simple, a un simple arresto o un simple eh, Estado como el que puede buscar un individuo que teniendo la posibilidad de asistir a todas sus eh, actuaciones de la justicia en libertad, no se le tenga en libertad. La entonces, uh -huh, un momento, uh -huh. para yo poderte sí, explicar. Sí. Y, entonces... Cuando se tiene un proceso en esta naturaleza y se ha encuadrado un recurso de alzada, que es el recurso de casación, lo que tendríamos que preguntarnos si paraliza la ejecución de lo que es posiblemente la libertad de esta mujer. Pero ¿qué resulta? Cuando se tiene una condena y se tiene un cumplimiento, el juez que conoce ese... Esa etapa es el juez de la condena, es el juez que, que evalúa, pero ese juez no está apoderado de esa situación todavía. Y el Ministerio Público... Ese es el juez de la ejecución de la pena, y el juez de la ejecución de la pena no tiene el caso en sus manos Y el Ministerio Público puede... Porque no tiene la cosa juzgada, y no. tiene abierta la otra parte, en este caso la sociedad y la familia de Marlin, y si varía la, la, la, la Suprema Corte de Justicia, en que la Corte Exactamente de... Exactamente, porque el Ministerio Público asumió... Precisamente. Entonces ese suprema. sería el, el, el punto a... El, esperar o el, juez, indicar. el juez se puede eh, Amparar, claro amparar es que, en eso Pero claro que tiene un proceso abierto claro. Mira, Y es esperar la, la posición... Bueno, lo correcto sería esperar Porque si tú la pones en libertad En base a una Variación que ha sido Nuevamente atacada Con toda la de la ley no ha adquirido la cosa juzgada Que cuando llega a donde el juez de la ejecución El juez de la ejecución Para evaluar si está cumplido La pena o no eso no está en su caso porque no tiene la cosa irrevocablemente juzgada. Ya, ya. Aquí en esta posición, Francis, que era lo que te iba a señalar, el procurador adjunto del Distrito Judicial de la provincia de Duarte eh, frenó la libertad de, de la no, señora, no, no, no. como sabe, entonces el argumento No frenó, que... espérate, espérate, Ok, eh, que término. no, no, no. Okay. No frenó, simplemente este es un caso que aún no adquiere la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, no tiene lo que sería eh, ya no hay más vías por donde andar. Correcto. ¿Me entiendes? Sí, yeah. Si no, está abierto. Y tienen tanto ellos como Marlin, como Marlon o Marlin, tienen todavía la de pelear. El argumento que, que presenta el, Ajá. Eh, el Ministerio Público, o sea, sí. ellos dicen, o sea, el, el término no es freno, porque no, como no, bien no. Eh, Simplemente, ofreces... ellos accionaron más arriba, que es la, a la Suprema, la decisión de la Corte. Perfecto, entonces, no. eh, ellos dicen que la Suprema Corte de Justicia son son los únicos que pueden ratificar esta condena, de que ella y todavía bajo... tiene abierto constitucional la revisión constitucional después de esa etapa. Es decir, Entonces vemos muy deprisa lo que está solicitando la encargada legal, la licenciada ella Ingrid tiene, Hidalgo, tiene todo representante el derecho, legal de Marlin. Tiene todo el derecho a <coughs> aplicar cualquier técnica porque eso está en su íntima convicción. Pero lo hace ver ante el público como, como que es una violación ella tiene, a la orden de, de, de... Sí, correcto. Entonces no es una <coughs> violación. Es que precisamente, por lo que dije antes, el juez de la ejecución de la pena es el juez que se apodera en última y única instancia, ya cuando el reo tiene una condena definitiva, cosa que no ha sucedido, ¿se entiende? Porque el juez de la pena es el encargado de hacer cumplir lo que el, los jueces en todas sus etapas, y que ya ese reo no tiene por dónde buscarle una vía, una luz a su condena, es el juez de la pena el que recibe a ese individuo y lo pone en la cárcel. Y le va a dar seguimiento durante el tiempo y periodo. Y es ante ese juez las demás cosas que surjan respecto a la condición de la, ya del condenado el que va a tener en manos esa responsabilidad. Pero en esta etapa, Carolina, sin, tú entiendes que el juez de la pena puede tener el caso ya de Marlin y de Marlon. Sí. No, ¿por qué? Porque no se han cumplido las etapas del, de juicio. Es lo que está abierto todavía. Ya, desde el punto de vista jurídico, porque sí. la respuesta que te di es como ciudadana y como sé que sienten, <coughs> eh, o sea la mayoría de personas que conocemos sobre este caso, que tú dirías, bueno ok, un proceso legal, hay unos requisitos un protocolo que se debe de seguir pero ya sí. nosotros entendemos, y hablo como ciudadana ¿sí? sin todos estos eh, planteamientos, a, eh, sí, a, a planteamientos o artículos eh, jurídicos o legales nosotros diríamos, bueno, ¿qué tiempo hace que, Marley, eh, que esta niña eh, fue asesinada? ¿Qué tiempo hace que la madre de Marlon Martínez eh, fue, condenada. fue condenada? ¿Qué tiempo hace que ayudó a ocultar el cuerpo o, o ocultó el Dos cuerpo de, de esta niña, de Emily? Y todo el proceso eh, terrible, trágico que nosotros vivimos como pueblo, que vivió esa familia, que vivió esa madre... Pero esos son eh, los, el aspecto legal, que hay requerimientos, protocolos que hay que seguir. Y si nosotros preguntáramos o escucháramos a la gente hablar, el común, claro está que sí, que está el aspecto legal, que hay que, que trabajar, pero nosotros diríamos, bueno, ¿qué es lo que tanto hay que hacer? Porque esta señora, cinco años eran poco luego se reduce a dos a por lo propio de, del tema legal, pero entonces ahora... Eh, según eh, la señor, este impedimento, que no es el término Francis, eh, que le hace el Ministerio no, Público. Eh, mira, para que tú eh, socialices y los amables televidentes, mm. es simple. El proceso penal tiene etapas. Hay una etapa preparatoria que es la que le permite a los fiscales organizar sus... Su, su querella eh, y su acusación. ¿En base a qué? En esa etapa de un año y tantos meses, tú tienes la oportunidad de recolectar todas las pruebas, organizarle y hacer tu plan fáctico para que sea judicializado. De ahí pasa a la instrucción que va a determinar si procede la, la acusación o no y las pruebas se van a calificar si tienen mérito para ir a juicio de fondo va al juicio de fondo de ese juicio de fondo se concluye con una sentencia buena o mala se concluye las partes tienen la oportunidad de apelar ya después de la apelación y no estamos conformes con, la par, con lo decidido por la apelación, tengo abierto el recurso de casación. ¿Quién va a casar la sentencia de, ese, de esa corte? Y va a evaluar si se ajustó al derecho y a lo que tenía como instrucción o como prueba ese caso. Entonces se va a referir a eso. Si la casa puede suceder dos cosas lo rechaza o lo acoge o hace un envío y lo envía a un nuevo juicio con respecto a Marley, no a Marlon. Sí. Y ahí empieza otra etapa y va a abrir otro escenario. Ahora bien, ya pasado eso, lo único que le queda a las partes es la revisión constitucional. Pasada la revisión constitucional y no se logra, adquiere la cosa irrevocablemente juzgada, esa es la frontera entre la oportunidad y el cumplimiento, en esa frontera automáticamente se activa la, el envío de esa documentación de condena al juez de la ejecución, faltan dos etapas para poder llegar al juez de la ejecución que sería la vía y no, para mí, no el juez del habeas corpus, porque a ella no se le está eh, teniendo en prisión ilegal Porque ella fue condenada Aunque se le compute el tiempo De preventiva y de condena A la última No significa Que no, ella no. pueda ser Una Vista pregunta. por un juez de la ejecución ¿Qué eso es lo que plantea Una pregunta Francis, No es obligatorio Que aunque fue condenada a cinco años Tenga que salir a los dos años Bueno, no se está planteando De mantenerla en prisión Porque sería ilegal ¿Qué eso es lo es que, que dice que, el abogado no, de ella el te, bueno, ese es su, su labor de, ese es su labor de defensa ahora, yo estoy dando mi punto de vista con lo poco que conozco de que el habeas corpus en este caso no procede porque a ella no se le está manteniendo en prisión ni de forma ilegal porque fue una resolución que lo indicó una sentencia ahora, la parte agraviada la parte agraviada conjuntamente con la sociedad aspira que sea evaluada la decisión de la Corte que le varió a ella la pena de 5 a 2 años y ese recurso paraliza la ejecución que le favorezca a ella. ¿Tú te imaginas esta sociedad? ¿Cómo se sentiría que Marlin sea liberada así llanamente? Bueno, si es de derecho... Y tienen las etapas cumplidas. Esas, si son, pasado la eso, esas son las debilidades del si Código pasado, No, de los... Ahí vamos. Porque yo soy un defensor de jueces y fiscales. Porque el sistema... Tengo que procurar que como abogado, la gente no pierda fe ni confianza en la justicia. Porque es el único lugar, constitucionalmente, y que las sociedades en la historia, desde que nos convertimos en estado es el único lugar donde se dirimen los conflictos entre ciudadanos y el estado y el estado y los ciudadanos y los ciudadanos entre ciudadanos de ahí es que la humanidad avanzó y evitó que se continuara con lo que era el proceso que la historia recoge como la venganza privada por eso decimos que Deja que la justicia sea quien determine tu caso, tu caso. Pero, pero, no obstante a este concepto que yo tengo por necesidad de conservar o de alzar un poquito más la justicia, los actores responsables de la investigación son los compromisarios de que al momento de judicializar un caso, vayan armados de las pruebas que se puedan validar y calificar en un juez para judicializar al, al imputado o a los imputados. Cuando llega a esta etapa y tiene esas debilidades, deja mucho que pensar qué pasó con perder de vista que esa mujer raptó, no a, Mar, no a Emily, primero, sino se llevó el DBR, luego que ella vio las fírmicas, cuando él bajaba el cuerpo, el cadáver, y le dijo al, al vigilante, dile que la policía se lo llevó, que esas son pruebas que aseguran del conocimiento de las cosas. Pero también que esta mujer, días antes de explotar, y del mismo día, porque ella indicó, que estaba muerta desde el mismo día, cuando dijo ella era, ella era, ella era esto. Sí. Ella era, ella es la novia de mi hijo. Ella era, ella es una niña que yo quiero mucho. Ahí, y tener que ese mismo día hace creer que va tras ayuda a la capital. Pero era alejándose mientras su hijo cometía el hecho junto a otra persona que no se sabe del escenario. Mientras tanto, mantenía la comunicación ese día y eso no le pareció al investigador. Pero, ante todo esto, si sigo, a... puedo, puedo hacer que sí. la gente entienda la debilidad de la investigación y qué. ...se presentó para ser juzgado. Y la misma debilidad del sistema judicial. No es que la justicia, el juez... ...solamente pondera lo que le llevan las dos partes. Él no tiene acción activa. Antes en el código criminal... ...si sí, el juez era el que... ...dirigía la investigación Pero precisamente está hecho... ...para que esos expedientes... ...pues bien gracias. Eso es un tema de principios fundamentales y garantías que se le está evaluando que el juez es el compromisario de que al porque, juzgar fíjate, se le garantice a las dos partes fíjate que todavía la igualdad no se ha llegado a la etapa de que esa parte de la justicia tenga oficiales exclusivos para ellos especialistas en investigación ese es el punto ¿Debemos, que tenemos que claro, llegar ahí claro ¿Debemos para poder darle cumplimiento al código procesal penal porque mientras tanto nosotros mismos, los ciudadanos, la sociedad, no nos está favoreciendo en nada. Así es. Si usted quiere tener una salud bucal hermosa, póngase en las manos expertas del doctor Vargas en la clínica Doctor Vargas. De mañana. Continuamos, continuamos. En el otro programa. Sí, en el otro programa. Mira, Carolina, de Julio, saludo te manda. Y un joven odontólogo que conocí no sabía que teníamos eh, un asiduo televidente, Junior Marte que es hermano de Nieve Marte y hijo ah, sí. de Félix Martes. Saludos a, a saludos y, y a la familia Martes. Sí, sí. nos ve. toda, hay toda la mucha mañana. gente, mucha, mucha. Saludos para él, y muchas gracias. <risa> nos <risa> encontramos en Smoke House, es el club de Puro que pasé en la tarde a saludar. Y él estaba ahí. <risa> smoking, <risa> eso es <risa> un smoking. Una... <Hola. risa> Nosotros conversábamos detrás de cámara y Francis continuaba orientándonos sobre estos aspectos legales y jurídicas, bueno, gracias eh, dice Vladi que es que es el ánimo la energía del tema, Ay, de los bienes. Bueno, muchas gracias. <ríe> Entonces eh, continuaba orientándonos sobre estos aspectos legales y jurídicos que permiten que se tome una decisión u otra, yo le decía, bueno, es que como ciudadano, o sea, tú no, no, no digieres, no aceptas que dos años, cinco años, aún hayan sido decisiones correctamente tomadas desde estos procedimientos legales que conllevan. Tú dices, bueno, pero cinco, cinco años no es justicia para la acción que esta mujer tuvo eh, o el nivel de implicación que tuvo en este caso. Entonces no, no podemos aceptarlo, aunque mañana pues ya sea determinado que son dos o cinco. Bueno, ya se escucha la música, la música de las noticias con Vladimir Paula. Vamos a ver qué nos trae hoy viernes. Buenos días, Vladimir. Hola, hola, hola, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, buenos días Vladimir. Y ustedes, ¿Cómo está, hermano, Bien. aquí presente. Francis, gracias. ¿Cómo estás? Aquí presente, a Dios las gracias. Adiós las gracias, ¿verdad? ¿Y tú, cómo te ha ido? Bien, Francis, gracias a Dios. Hoy es viernes. Hoy es uno de los días que nuestros amigos televidentes más esperan. Sí. Hoy es viernes, Francis. Una semana de, de Carolina. noticias agradables y desagradables. Carolina. Buenos días, Hoy es viernes, mí. Carolina. Mira, hay un compromiso, Carolina. No. Olvídate, por favor, no debemos... Carolina, solo te digo, no debemos al público, Carolina. No sí, podemos ¿Qué hacerle... Qué compromiso tú me has puesto, No brother. podemos quedarle mal al público, Carolina. Está bien, Ella cumpliré, ha mejorado mucho cumpliré, eso. cumpliré, cumpliré, cumpliré. por Dios. Sí. ¡Fulvio! Aquí estoy, hermano, desesperado, esperándote. Bueno. No me puedo ir sin escucharte. Bueno, morenito, prepárate. Viene duro hoy Bueno, morenito, prepárate <risa> Vamos arriba señores Inmediatamente con las noticias En el ámbito internacional Tensión entre Venezuela y Colombia Tras ejercicios militares En la frontera Luego de los ejercicios militares Que llevará a cabo el ejército venezolano En la frontera con Colombia Se ha creado un ambiente tenso Entre ambos países A tal grado que ...que Colombia informó... ...en caso de agresión... ...está listo para defender su patria... ...escuchemos a Carlos Holmes... ...Trujillo... ...Canciller de Colombia... ...adelante... Sí. ...señores... ...ahí está... ...bueno... ...miren equipos... ...de rescate... ...trabajan en ayuda a miles de damnificados... ...en las Bahamas... ...equipo de rescate de Bahamas, apoyados ya por ayuda internacional, trabajan en tareas de asistencias a miles de afectados en el noreste del archipiélago atlántico por el huracán Dorian, con un balance provisional de siete muertos que las autoridades advierten que puede aumentar. Adelante. Ahí está, señores. Miren. En el ámbito hay que decir que mientras tanto el huracán Dorian avanza por la costa hacia los Estados Unidos. En el ámbito nacional denuncian ex fiscal acusada de colocar droga en barbería aún no es llevada a la cárcel de Rafael. Se trata de la ex fiscal Núñez, quien fue enviada a prisión por espacio de seis meses como medida de coerción a ser cumplida en la cárcel de Rafael Mujeres de Santiago. Adelante. totalmente de acuerdo con esos jóvenes manifestantes. Familiares de abogada asesinada afirman Fiscalía conocía las amenazas. Así que la Procuraduría General de la República aseguró que investiga si los fiscales suspendidos de San Pedro de Macorís tenían conocimiento de que el asesino de Anibel González había violado el acuerdo de lo que lo encarceló, ¿verdad?, antes de cometer el crimen, familiares de la víctima insistieron en que ella lo denunció en reiteradas ocasiones y las autoridades no hicieron nada. Veamos. Bueno, señores, ahí está este caso muy controversial en nuestro país. Miren, denuncian derrame de aguas residuales afecta a la salud de los estudiantes en la escuela Padre Brea, aquí en San Francisco. De igual manera también reaccionaron los moradores en la calle Capotillo en el sector El Capacito aquí en San Francisco de Macorís con estas aguas negras que se han derramado desde los sépticos de la escuela Padre Brea. Miren esto, la puerta detrás señores, increíble, miren los mosquitos, ¡ay mi madre! ¡Veamos! Esta es la Capotillo, hay una, un inconveniente con el agua de la escuela... Este, la, la autoridad es competente, el agua sale muy adionda y nadie puede estar tranquilo. Muchos mosquitos, entonces la pared se va a dañar. Queremos que la arreglen, por favor. Estamos, eh, que es un bajo insoportable, esto no podemos soportarlo. Los mosquitos, aquí hay mucho dengue, hay muchas enfermedades que además no es eso. Y eso es de la escuela. Imagínense usted cuando salen todos esos niños por ahí, cómo que, como que andan. Y el bajo que no hay quien lo soporte, ni los mismos niños de la escuela, ni los vecindarios de por aquí. Eso es eso, eso tiene que tienen que así. No, eso y es de mal. Demasiado no, y, y allí, mira, bienvenido. Yo sé que hay, hay un hombre que tiene un eh, cuerpo de goma. Y atrás de nosotros no podemos vivir, no lavarse un poquito. Eso pertenece a la escuela, no se sé, parece que. Como la calle está tapada. Entonces, esto esto aquí se han olvidado, Mira, mira eso, eso da pena. Y vergüenza, ese policía cortado. Usted lo está mirando, usted no lo ve. Que no lo quieren ni pintar ni nada. Pues ahí está, ¿eh? Calle Capotillo. De igual manera, reacciona ante esta situación la directora de la Escuela Padre Hebrea, la maestra Cruzita Mercedes Cáceres, quien pide a INAPA intervenir ante esta denuncia. Veamos. Sí, desde el día antes de ayer ha estado brotando aguas negras, lo que eso provoca un foco de contaminación. Resulta que el mayordomo Justo Hernández de este centro educativo ayer estuvo en Inapa, que yo lo envié, ya que tanto los moradores de aquel lado y nosotros acá, de aquel lado de la estructura nueva, los maestros, no es tan incómodo debido a lo mismo que les reitero del foco de contaminación y el mal olor que expiden esas aguas negras. De Inaba nos mandaron a decir que hoy estarían pasando por acá para ver la situación del registro. También buscamos los servicios del plomero que nos da servicio en el centro. Él estuvo analizando la situación, puesto dice no es competente a ese caso de trabajo porque ya esas son cosas de INAPA. Bueno, ahí está, INAPA que intervenga. Miren colmaderos al grito por los constantes apagones que se han registrado en los últimos días aquí en San Francisco de Macorís. Así que veamos, adelante. Ahora mismo se nos está poniendo difícil porque la luz se está yendo mucho y se está yendo por 3, 4 horas, cosa que uno le afecta mucho como negocio. ¿Por qué le afecta a usted? Se nos daña la mercancía como queso, como chuleta, embutido, esas cosas se afecta mucho. Sí, porque imagínate, no enfría nada los frises, porque imagínate, ayer se fue dos veces. Antes de ayer también, hoy no se ha ido, pero vamos a ver. Pues pues estamos, estamos empezando hoy día así, la luz aquí está. No sé qué problema hay porque en mi casa ya no se va la luz y aquí sí. Y es 24 horas, cobrando demasiado. Yo vea, yo pago aquí 8.500 pesos, luz Y va lo que es. Pagando, eh, vea, llegó la noche, ¿tú sabes cuánto? Llegó anoche de ayer, de, de, de, de 11.000 y pico pesos. Este, Más caro, <risa> aún con los apagones. Ah, sí, adiós, ¿cómo no? En todos, porque tenemos que cerrar temprano, lo juro. Ahí nos pedamos la ventecita que podemos hacer. Los productos se nos dañan en las neveras. Lo, la leche, toda esa leche es rica, todo se daña y hay que botar todo. Entonces nosotros somos afectados porque nos está llegando más cara la luz. A Tenemos, pesar de los pagones está llegando más cara. Más cara. Ahora estamos pagando, yo pago, ahora llegó de 13 mil pesos. Y esto es un ventorrillo aquí, como quien dice. Sí, la luz me, me están quitando lo que yo me puedo comer en el mes. Porque yo soy pensionado. Y lo que me salen son cinco mil y pico de pesos. Y al negocio yo no le puedo sacar cinco mil y pico de pesos. Porque me llegó, o el recibo del mes pasado, me llegó de 5 mil seiscientos y pico. Y mi madre, al grito, los vendedores en Colmado, los apagones lo están jodiendo. Agentes de migración realizan operativo y apresan a haitianos indocumentados aquí en San Francisco de Macorís. Ahí vemos el momento en que agentes de la DGCM llegaron hasta San Francisco de Macorís y ahí llevaban los haitianos. ¡Veamos! Señores, denuncian precariedades en Centro Educativo Padre Abel Aranda. Filtraciones, falta de aulas y otras precariedades impiden desarrollar el proceso de la enseñanza, del aprendizaje. Escuchemos qué nos dice Jesús María Santos, profesor de la Escuela Padre Abel Aranda. ¡Adelante! Estamos en un proceso de demandar diversas eh, situaciones que están aconteciendo en este centro educativo. Estas situaciones son, eh, número uno, eh, un registro que a, eh, cada rato se tapa con aguas residuales, eh, el, el, eso, esos, esas filtraciones en el techo que pueden puede provocar en sí grandes afecciones de salud a los estudiantes. En ese sentido, estamos llamando la atención de las autoridades para que vengan en auxilio de todos los centros, no solo en este. Entonces, es lo que le acabo de decir. Tanto el cuerpo docente como eh, el estudiantado necesita que las condiciones sean las más apropiadas para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Señores, ahí está. ¿eh? Diputado del PRM niega retiro de precandidatura a senador. Se trata de Franklin Romero. Escuchemos. Me sorprende a mí porque yo he estado muy seguro y he sido enfático en las pretensiones que tengo con la candidatura, que es una candidatura que es, realmente me la solicita el partido, me la solicita el pueblo. Eh, nosotros entendíamos que no íbamos a optar por la diputación porque creíamos... ...que ya habíamos hecho nuestro trabajo, fuimos a lo que fuimos a la Cámara de Diputados lo logramos... ...que fue presentar los proyectos de ley y resoluciones para nuestra provincia y el país. Nosotros inscribimos nuestra candidatura a senador muy seguro de lo que hacemos y de lo que queremos. Lo que sucede es que hay rumores, hay bocinas que son pagadas, en este caso por adversarios nuestros... Eh, ...y en este caso quizá del partido en el gobierno o quizá personas que ni siquiera son comunicadores ni periodistas, que manejan páginas y lo que quieren crear rumor. Estamos muy seguros con nuestra precandidatura, a precandidatura no, ya somos candidatos por el PRM a senador. Están las declaraciones de Franklin Romero, quien afirma, asegura que se mantienen sus aspiraciones a la senaduría por la provincia de Duarte. El agua número uno... Este maduro sigue siendo para mí, como lo he dicho, un inmaduro. Ahora se parece al norcoreano. Un provocador. Y con la vestimenta. Y... y peor aún, en este estado de sitio que tiene o permanece A el reine, En ese estado de sitio que mantiene al Estado o al país de Venezuela, el Maduro se tiene con claridad de que tiene vínculos con sectores oscuros de la guerrilla y del narcotráfico internacional ha tenido que recurrir a los peores aliados. Míralo ahí, igual que Piollán. Eh. Es decir, la vestimenta. a los peores aliados que se pueda tener. Ese tipo de combinación militar con dictadores que tienen su vestuario. Y ahora los paramilitares y, lo, y, y lo las fuerzas de la FARC lo ve bien, están actuando supuestamente en Venezuela también. Lo ve bien, él lo ve bien. Con y apoyo es, de Maduro. Una afrenta a lo que hace este hombre. Para mí le va cayendo el tiempo encima. Francis, la otra noticia internacional es lo de Bahamas, que es muy lamentable. De acuerdo a Univisión ya son 36 muertos Ay, que hay. Dios. Y hay centenares. Pero mira personas, cómo quedó eso. Hay ahí. muchas personas desaparecidas todavía. Hay rescate de muchas naciones amigas. Y eso quedó totalmente destruido Y hay incluso en esas condiciones Desaprensivos que andan saqueando también bueno, Y aprovechándose aprovechan. de eso Ante todo esto eh, y viniendo al plano Ojalá y no nos toque a nosotros Dios nos libre y a las demás naciones Porque es muy triste sí. eh, Tenemos la situación de la fiscal recordemos la barbería y lo, estos jóvenes están denunciando que esta ex fiscal acusada de colocar drogas a los muchachos en la barbería la ex fiscal Ised Núñez ellos denuncian eh, que no está eh, o sea que no está donde debe de estar que sería en la cárcel Rafael Mujeres en Santiago y las comodidades a través de esta denuncia que ellos hacen, que tiene aires, que tiene televisión, que tiene neveras, es decir, que ella está en una suite donde se supone que es cumpliendo eh, una prisión preventiva, ¿cierto, Francis? Prisión preventiva uh -huh. que se le fue impuesta a la ex fiscal. Y tú dices, si estas son las cosas que molestan y que indignan, cuando tú no tienes eh, el, la misma eh, posición para todos los ciudadanos. ¿Por qué hay que darle privilegios a esta señora? ¿Por qué tiene ella que estar por encima de los demás? Si ciertamente es como ellos denuncian. ¿Por qué hay que ponerle aire? ¿Por qué hay que ponerle televisión? ¿Por qué hay que ponerle nevera? ¿Por qué debe de estar en un lugar en el que se supone que debió de estar con eh, o en Santiago o donde tuviera que estar? Ante todo esto, esto queda evidenciado la particularidad de la desigualdad que nosotros tenemos, de los privilegios que se le dan a una y otra persona. No es posible que esta señora le estén dando, y a raíz no solo de este caso eh, de la barbería, sino de otras denuncias de ciudadanos que se vieron afectados por el accionar ilegal de esta señora y aprovechando eh, un nivel de superioridad como justicia, como fiscal. Entonces nosotros no podemos permitir el Estado, la justicia, que cosas como esta sigan pasando. Son muchos los escándalos que ya hemos venido enfrentando en el sistema judicial, en el sistema que tiene que ver con la sanción de quienes cometen actos ilegales. Y más cuando se trata de una persona que trabaja en una entidad de la misma. Por favor, vamos a respetar a los ciudadanos, vamos a respetar las normas, no vamos a ofrecerles privilegios a quienes no lo merecen. Somos ciudadanos iguales todos, por que, favor. Tengo que referir un poquito de ti y de los demás. Bien. Y está correcta tu uh -huh. posición. Resulta que esta es una mujer que permaneció nueve años en un área o un departamento adscrita a la DNCD, un área muy sensitiva. Y esa área sensitiva hace pensar que en sus nueve años pudo haber cometido lo que se le está acusando, pero también pudo haber hecho cosas correctas y llevar a la cárcel a asesinos, a... Delincuentes. Delincuentes. Llevarla porque simplemente quieren ver sangre a la cárcel, tampoco el Estado puede darse el lujo de exponerla a que se encuentre con individuos que ella tiene quizás condena de 10, 15, 20, 5, un año y que ahora se desata un odio sobre esta mujer que todavía está en fase de investigar si ciertamente en su accionar cometía esos excesos y esos abusos. No está descabellado de que ella sea protegida porque ella es una exfuncionaria del orden judicial que correspondía la investigación y la querella. Es lo único que quiero decirle. Porque hay que preservarla. Sí, sí, claro. Por otra parte, señores, denuncian precariedades en otro centro educativo. Padre Abel Aranda ahora, San Francisco. Ustedes quieren estar dañando al gobierno. <risa> eh, es que no entendemos, Francis, cómo usando casi 900 mil millones de pesos Curio. en siete años. Tú te estás ligando estén, a ese grupo que quiere esta... hacer que el gobierno se vea mal. Oye, Porque para pregunto. mí, lo que veo en la pantalla... ¿Cuántas precariedad? En, en la publicidad es que es, es la revolución educativa y al 4%. En esa revolución educativa nos envolvieron a todos y nos robaron sin saber cuándo. Nos nublaron los pensamientos y los ojos con la revolución educativa. Y esta escuela, señores, encontrándose, esa no, la imagen es eh, de la escuela con filtraciones. Esa yo la quiero usar en el tema, si tengo tiempo, después del tema principal que lo tiene Carolina. Pero, señores, casi 900 mil millones de pesos usados en 7 años del 4% para educación y todos los años, al inicio del año escolar, vienen las precariedades de las escuelas, porque no hay ni siquiera mantenimiento. Primero la hacen, ya ustedes saben cómo, entonces no hay mantenimiento. Hay escuelas que tienen hasta seis años construyéndola y no la terminan. Llena de filtraciones y son nuevas. Ya ustedes pueden ver la calidad de esas construcciones. Y un dime y directe... Entre el departamento que recibe las escuelas, obras públicas, o ISOE, que, que ya la hicieron, que ya la terminaron, que los ingenieros no le dan las cubicaciones. En fin. Mira. Y debiéndole también a los ingenieros más de 2 mil millones de pesos. Bien. Pero no lo voy a tocar porque quiero irte con la otra etapa de, de tu comentario en, en tu momento. Pero fíjense, señores, seguimos con el caso de San Pedro de Macorís. Pero esta vez. A mí me preocupa. ¿En qué etapa se encontraba un grupo de abogados? Mientras Yamil, el asesino, el perverso, el sádico, se hacía un autovideo. Sí sí, sí, sí. Y ellos, la justicia, la que sí si yo que, y está ahí Surún, el actual presidente del Colegio de Abogados. Yo quisiera que alguien me explique si fue en el momento que le favorecen con un acuerdo que las masas se fueron a aplaudir a un tribunal y que la justicia hacía justicia con esta reivindicación sin saber, es decir, no me explico. Esto me ha causado a mí un trastorno de la correcta actuación que debe de tener en un tribunal, los abogados, de un lado y de otro. Hay que tener comportamiento. Y esas emociones, saberlas reencauzar. Hay una llamada. Buenos días. Sí, buenos días, jóvenes. Buenos, buenos días. días. Buenos días. Wilgen uh Brito. -huh. Gracias, gracias Mano, por lo joven. Eh, buenos días, eh, Wilgen Brito. en condición de delegado político bien ante la Junta, del PLD. Estamos invitando al pueblo votante para que participen al simulacro nacional aquí en San Francisco y en los distritos municipales a partir de las 8 de la mañana, el del domingo hasta las 4. Estaremos trabajando con toda la gente para, para enseñar a votar, Francis. Sí, es muy importante. Que es importante que la gente muy importante. participe y la primaria. De dos partidos, PRM y PLD el día 6, simultáneamente y entonces estamos invitando para que la gente participe y pueda, pueda ser. Es, es fácil votar, pero es bueno que la gente aprenda a, a, a ese voto automatizado y estamos invitando para que participe, va a ser una como si fuera una elección, vamos a tener un cuerpo la junta va a tener un cuerpo de técnico, eh, un personal adecuado y en todo San Francisco, los sitios municipales eh, se va a hacer ese simulacro nacional a partir de las 8 de la mañana de este domingo. Es decir, sí, Wilgen, sí. que tendríamos un escenario el domingo como si fuera el día 6 de octubre. Correcto, correcto. Todo instalado ahí sí, todo y instalado. delegado. Así es. Por, y ejem por ejemplo... Eh, nos vamos a poder dar cuenta hasta lo que pretenden hacer fraude comprando votos y cosas ahí. No, eso no va. Ah, no, ya, la, no la, eso ya, no va. Ya, ya ese, ese, <risa> ya, ese no ya, va. No, no, no. <risa> Así, Fulvia, sí, Muy ya. válido tu propuesta de que Re motivación. Repetimos la fecha, por favor. Sí, este domingo, <risa> a partir de las 8 de la mañana, domingo bueno. 8, a partir de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vamos a tener de en todo San Francisco y el Distrito Municipal, en todo un personal... Para enseñar a votar a la gente. En, la, en todos los recintos. Sí, en todos los recintos. 109 recintos, Julio. <coughs> aquí que comprende San Francisco. 109 recintos. recintos. Vamos a tener. Eh, y todas las mesas van, van a trabajar. Es bueno, bueno explicarle a la gente. Sí. Y a ustedes también. Que el, la Junta eligió una mesa por recinto. Pero además de ese recinto. Vamos a tener un personal adecuado. Para también trabajar con las demás mesas. Es decir, que si aparece votante de una de las mesas que no va a estar expuesta, van a poder ejercerlo como prueba. Correcto, correcto. Ok. Correcto, es decir, que será un simulacro con una condicionante de, de, de espacio y de tiempo. Correcto, Francis. Muy sí, bien. Bueno, Qué bueno, gracias, eh. Wilhelm. Muchísimas gracias. Continuamos. Mira. Eh, el tema mira, tú que, terminaste. Eh, no, eso es. Que la. El video. Aparecen abogados mientras Yasmin, mientras era enjuiciado por el primer caso, que era en un intento de asesinar a su esposa abogada, y haya un grupo de abogados vociferando eh, cosas como a favor, como que en el momento le nubló y no sabía si valía la pena apoyar a un bandido. Mírenlo ahí. Hay que manejarse. ahí. Hay que manejarse. Que se escuche un poquito para ver. Es atrás de que van se nota que era una persona... Y mira Surun allá atrás. Con influencia, con dinero y que por eso logró salirse con la vendieron suya? su alma, al diablo. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días, Frank, Buenos días. Buenos días. la niña presente, Tavera. Gracias por lo de niña, Carolina. Recibí, recibimos tu, niña, <risa> tu invitación. Jochi. Sí. Adelante, Andrés. Recibí la invitación. Y sí. eh, qué bueno que llame para que invites. sí realmente esta gran premiación de 1.300 y pico de atletas eh, que concluyó el año en totalidad con 58 equipos de software, fue organizada en la ciudad de la Pero nos pusieron una camisa fuerte ahí y no nos pusieron, no se dieron el paso. ¿Cómo fue? Tuvimos que, tuvimos que irnos para el ayuntamiento, como casa del pueblo ahí nadie lo molesta no hay problema estamos no? a todos los dirigentes de deportivos de softball y todos los galardonados donado a los dirigentes de los equipos que ya cuatro equipos campeones y cuatro subcampeones donde realmente eh, va a ser ahora a las 7.30 de la noche el sábado el sábado, mañana sábado a las 7.30 en, en el salón de alto también. muy bien y realmente es una gran premiación donde tenemos 54 copas para los galardonados y cuatro trofeos campeones y cuatro subcampeones. Es algo sin precedentes, un evento con 58 equipos. Y realmente yo diría que, que si el Estado, Ya por eso, hoy, si el Estado fuera otro, absorbiera este evento para ellos, porque le estamos dando pan y circo, al pueblo de Macorís durante cuatro y cinco meses. Por eso yo eh, les suelto a ellos que, eh, que cuando yo salga de su boca, de nuevo el 21 de enero del 2020, piensen en proteger que él venga acá para que el seguimiento al grande. ¿Te retira? ¿Te retira, Jochi? Sí, de sí, eso puede de eso, eso voy. Ya. ¿Y cumplió eso Ya. Sí. Muy bien, espera la información. Manténganme ustedes con sí. esta información al pueblo para que entienda que es un trabajo de, de escenario. Muy bien, gracias José, gracias. Gracias. gracias. gracias. gracias. Eh, quiero resaltar antes de uh -huh. conectar con WhatsApp la situación que continúa afectando a todos los ciudadanos de San Francisco de Macorís, de la región Cibao y el país. Hemos recibido declaraciones, la, los eh, apagó, eh, informaciones eh, y, y oficiales calísimo, eh. de sí, informaciones oficiales de, de de norte de la salida de cuatro plantas generadoras que es lo que está causando no eh, sí. ¿Qué es lo que está causando? Está queriendo hacer daño también. <ríe> Esta, <ríe> Esta es disminución en, en la distribución de, de la energía eléctrica. Oye, es insoportable. El Qué pena a escuchar a los, a los ciudadanos, a los pequeños negociantes, es a las abuso. personas en el hogar. Un abuso. Sabemos que eh, la, sin energía eléctrica se nos complica, se nos dificulta Catalina todo. Para Catalina para allá. Sí. Y te voy a decir algo, lo peor aún: que el mismo sistema creó una comercializadora de la energía que brindan unos atracadores que hay que analizarlo constantemente pero tiene un órgano que se llama PROTECON que más que ayudar y defender al consumidor con su accionar lo único que ha hecho PROTECON lo digo yo Francis Rodríguez es avalar avalar los abusos que se cometen desde una comercializadora que manipula el consumo y manipula la entrega del servicio por el cual cobran y son tan estrictos. Para mí son abusadores y el Estado Social Democrático de Derecho, cuando esto sucede, se rompe. Muy bien, abusadores. Vamos. vamos a conectar con WhatsApp y los amigos televidentes e iniciamos con Reinaldo Os de Hernández desde Osto que nos saluda y nos dice, buen día, este viernes caliginioso caliginoso, solo en la espera de ese encanto de feminidad que es Carolina, Ay, muchas gracias. Ah, bueno. vocifere a todo, ay Dios mío. prometo me dicen que, que no, es se... no, negrito que con... se sonrió. no, no, es por lo que dice al final dice, Qué compromiso. saludo, buen día, en este viernes caliginoso, <risa> solo en la espera que ese encanto de feminidad que es Carolina vocifere a todo pulmón Súbelo, súbelo, Rafaelito, súbelo. Vladimir es el bien? culpable. <risa> Vladimir no, no, es el culpable No, Reinaldo, exquisito. Estoy me gusta. Muchísimas gracias. gracias. Tus aportes son importantes. Sí, sí. Bueno, Carolina. Carolina no, no lo pudo leer, Reinaldo. No no, no, no, no, me pongan a mí ustedes en eso. Continuamos con Emilio Goris. Saludos para Saludo, Goris, Emilio. que si nos está mirando. Que nos, manda, al Parlacén. nos manda esta información. Phd. Sí, partido. Eh, humanista De mi profesor y amigo querido éxito Paula No de, sino presi, quien preside Exacto Porque es una organización política Continuamos eh, con esta información que nos manda Emilio De la Feria del Cacao de Castillo eh, Del 12 al 15 de septiembre en el Centro Comunal de Castillo El mejor cacao del mundo Es momento. una buena eh, primera etapa porque ya viene por ahí eh, lo que se pretende formar, que es el Festival del Cacao, en razón de el 1 de octubre al 4 realizar eh, o celebrarse el Día Nacional del Cacao. Hemos eh, participado allá en Castillo y la verdad que es una actividad muy bonita. Eh, vamos a continuar con Ibelice Pantaleón desde Salcedo. Ah, esto es para Fulvio. <risa> Buenos días. Le cae muy bien al Morenito. Y me dice, <risa> la canción. <y> me dice, <risa> Está bien. Gracias. Vladi, ¿qué será lo que tú estás haciendo? Entonces, tenemos la invitación eh, que nos llamaba Hochi para eh, informar. Y la, me voy a, a leerla, la voy a citar. Dice: Distinguido amigo, cortésmente tenemos bien a dirigirnos para saludarle y al mismo tiempo invitarles al acto de premiación del 21 octavo. Eh, del 29 Torneo de Softball interempresarial e Institucional, el cual es dedicado al Ayuntamiento Municipal de San Francisco de Macorís El acto se efectuará el sábado 7 de septiembre, mañana, a las 7.30 eh, en el Salón de Actos del Ayuntamiento El Comité Ejecutivo nos envía esta invitación bueno. Muchas gracias, están todos invitados y por, eh, Gracias a ti por invitarnos y tenemos el 8015 que nos manda esta postal y llegó el viernes. Que tengan un gran día, familia. Igual. Eh, nos Qué describe bien. Ray, eh, o sea, nos escribe la persona. Me gusta el estilo, la forma en que tratan las informaciones. Gracias. Muchísimas gracias Una a gracias. ti por valorar bien. cómo hacemos Muchas el Muchas gracias trabajo. a ustedes porque nos prefieren cada mañana de lunes a viernes de 7 a 10 a 9. Y regresamos en breve que hay más contenido de mañana de mañana muy bien continuamos en su espacio de mañana y en este momento eh, vamos a presentar a Fulvio que tiene un tema, un tema para nosotros. ¿Qué nos trae Fulvio? Gracias, Francis. Gracias, Carolina. Hoy viernes yo quisiera tener un tema bien eso adecuado. Que, que tuvimos... Incluso eh, tengo un tema aquí muy fuerte. Mira, que no, no antes, sé si de, antes de tu tema, permíteme acusar recibo de que Sabino, licenciado Sabino, eh, tiene una posición contraria a la nuestra porque él entiende que se cumplió la sentencia del el tiempo, de la sentencia de la Corte, en referencia al artículo 401 del Código de Procedimiento penal que establece eh, que no podrá, es decir, permanecer en prisión después de, con, de condena cumplida. Pero es lo que explicaba, y yo le hacía la pregunta también a través del WhatsApp, ¿Qué sucede si el sometimiento de la casación paraliza la ejecución o se solicita la, la suspensión provisional de la ejecución? De la ¿Qué ejecución? es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí. El tema que, que yo tenía preparado es un tema muy fuerte para viernes. Déjalo para el lunes. Lo voy a dejar mejor para el lunes. Pues y el... hoy voy a tratar Bye un y like. tema sumamente bien importante, pero necesario en la sociedad. Ok. Eh, se trata que hay un herbicida, Francis y Carolina, que se llama su ingrediente activo, ¿verdad? La molécula y el nombre común, genérico, que se llama glifosato. Ya se han hecho investigaciones científicas que el uso del glifosato es cancerígeno, lo asocian a ciertos tipos de cánceres de la médula ósea, del sistema nervioso, de los riñones, algunas cosas. Alemania, esta semana, saca a la luz pública mundial que va a sacar del mercado el glifosato por causar daño a sus habitantes y al medio ambiente. El glifosato aquí... Es masivamente El, el pan nuestro de cada día para aquí, la producción aquí agrícola. Se, aquí se venden cientos de piscinas de glifosato. Ay, y Dios se mío. vende por litro, medio litro, un cuartillo, galón, garrafón, de todas maneras. No hay un productor, es muy poco, tiene que ser un productor de agricultura orgánica que no lo use. Y la molécula del glifosato es tan fuerte, que aún dos meses después de haber sido aplicado, usted pasa por ahí, y esas moléculas pueden entrar al cuerpo humano, entrar a la mitocondria de las células y ahí provocar las mutaciones también que produce. Dios mío. Pues un asesino. Así se ha declarado. Entonces, ahora mismo, la compañía que lo hizo, que es la Monsanto, tiene eh, demandas de más de 7 mil millones de dólares. Y algunos eh, juzgados de Estados Unidos pues han dado... A favor a, a favor las víctimas. A las víctimas, que aún con cáncer ya terminal muriéndose, pues han, han, han ganado la causa, ¿verdad? No así la vida. Entonces, esto es de primordial importancia. ¿Por qué? Porque, porque quizá porque... ahí esté la respuesta de, de, lo, de la carga que tenemos, o de la, la población que tenemos, iba a decir la carga que tiene eh, eh, el, el, el hospital oncológico. Pero es la población que se identifica con afecciones cancerígenas. Esa es una de las tantas que hay. Puede ser. Es una de las tantas que hay, puede ser. ¿Por qué? Porque ese herbicida como le dije, que es sistémico, no es un herbicida no de contacto. Usted lo aplica y la planta lo trasloca dentro de Ay, ella, Dios, Es un producto sistémico para actuar desde la forma de absorción de nutrientes de la planta y de su Pero tú me vas a poner a comer solamente cacao? Eso, eso estoy pensando <ríe> Entonces, qué comer. Chocolate, a mí que me gusta. Entonces, ¿no? hay mucho hay uso masivo, masivo, masivo de glifosato en República Dominicana. No hay una regulación, Las, me no, no, no, hay regular, eh, no no se regula aquí en el país. Ya es molécula genérica, cualquiera lo puede eh, producir. Viene mucho glifosato de China. Pero es el mismo ingrediente activo, la glicelina. Entonces, ese producto, las autoridades dominicanas, ya que pongan su barba en remojo. Pero eso no lo usan para una para, para bomba dinamita. No, para. No. Eso es la glicelina. Ah, ya. Sí. Este producto, que se usa masivamente en República Dominicana como quemante en todo, la, la mayoría de los cultivos, ya eh, Alemania lo saca del mercado. Ya hay otros países también que están evaluando sacarlo del mercado pronto. Alemania lo va a sacar del mercado en el 23. Estados Unidos también. Entonces lo que hay es que como nación protejamos a nuestros ciudadanos y podamos seguir los ejemplos de estas naciones eh, desarrolladas y que se pueda proteger al consumidor La seguridad alimentaria No es solamente que usted tenga seguridad Que va a comer arroz Es que los alimentos que consuman Sean sanos Mira, eh, es interesante escuchar Esas informaciones que tú nos suministras y que países desarrollados Fulvio, estén tomando estas iniciativas creo que para el 2023 mucho tiempo todavía, pero hay un tema comercial me imagino que también sí. nos pueden llevar estas compañías a la, a la quiebra sí. y todo eso se maneja, hay que eh, ser claro eh, con esto y, y no ser muy romántico, digan no pero sí, que son cuatro sí, años, sí, pero sí. que hay un tema también de producción y demás, entonces eh, nos preocupa mucho porque como dice Francis, bueno porque vamos a comer o sea, ¿qué control yo tengo de lo que yo elijo no sé. en el mercado, en el supermercado? Mira qué, qué interesante la, la, la parte que tú pones. Aquí, todavía hoy en día, aunque existen las leyes regulatorias para el control de pesticidas, hay regentes, por ejemplo, yo, yo hice eh, el curso de regentía para poder eh, administrar o recetar eh, productos químicos a cierto cultivo pero aquí lo usa todo el mundo no hay esa regular, esa regular regulación. regulación de los productos químicos que actualmente se están usando en los cultivos y tú tienes en un ciclo de cultivo corto como son los vegetales siete y ocho aplicaciones Dios mío, ¿usted tú se tienes imagina cultivo lo que de está arroz 10 y 11 y 12 aplicaciones y así sucesivamente en los demás cultivos entonces Nos están esos químicos, la mayoría tienen productos pesados, minerales pesados, que se acumulan en el cuerpo y producen cáncer. No solamente el que estoy hablando al principio, sino la, eh, la gran parte de esos productos ya pesticidas que están encaminados a causar un efecto de daño o muerte a los insectos plagas, también en dosis pequeñas se van acumulando en el cuerpo Y van dañando también la salud Pero así de esa forma También tenemos que Afecta al medio ambiente Porque no solamente es a la, y, y, y, a la humana y, y contamina los suelos Y contamina las aguas Contamina los suelos Y es que El paso del hombre por la tierra Ha tenido sus consecuencias Aunque hemos resuelto Por una vía el tema de combatir plagas para producción de alimentos, también no hemos tomado en cuenta que ya debemos transformar el modo de producción y que hay mecanismos de combatir plagas sin necesidad de, de tener en el mercado eh, Monsanto. Entonces, mira una cosa, las plantas eléctricas en el mundo se están apagando muchas plantas eléctricas a carbón En cambio aquí nosotros le estamos abriendo Pero no, todavía no ha sido posible abrirla tampoco no, yo dije que está abierta Entonces, Una, una, eh, dos años de atrás Eso es lo que establece un país sin planificación Tenemos unos mensajitos ahí Francis, lo puedes Déjame decir ver. para en Déjame relación ver, al tema saludar Porque ya decir, debemos de despedir La planificación en todo el orden tiene que ir integral por el bien y la salud de la sociedad. Eso es calidad de vida. Sí. Reinaldo Sánchez nos dice, buenos días, a la, a la fiscal de Villavasque debieran darle un trato similar del que ella le dio a decenas de ciudadanos inocentes a los que ella les arruinó su vida. Que ellos dicen que fueron cientos, a ella que sabía más que nadie lo que estaba haciendo, eso no tiene perdón de Dios. Por si acaso aquí no se le hace justicia, a tantas injusticias. A la fiscal no le va a pasar nada, debieran dejarla pasar, aunque sea las fines de semana con los demás internos. Qué bueno poder poderse expresar. Me gustó el comentario de Carolina. ¿Tú Gracias. Ahí está Reinaldo Sánchez, el primo. Mira, Reinaldo, aunque se tenga un interés, un deseo, debemos mantener la institucionalidad y el debido proceso y el derecho. En el caso de ella, lo que yo explicaba es que ha tenido una función y hasta dónde se está diciendo toda la verdad de ella, porque es posible que ahora todo aquel que es un traficante y que fue agarrado va a decir que fue mentira porque a ella le están dando, como quien dice, la teoría del árbol envenenado. Si ese fruto que ella engendró el día de la peluquería es malo, todo lo que ella ha emitido es malo. Eso habría que tratarlo. No la estoy defendiendo, simplemente que el trato a ella es un tanto diferido a los demás, porque sería entonces llevarla a que la mate. Así es. Y no es posible que el Estado, luego que la tiene, no le garantice su integridad, porque hemos hablado que este es un Estado social, democrático y de derecho, y la autoridad tiene la responsabilidad de conservarla con vida. Licenciado Flores, San Francisco, buen día. No habrá sangre nueva. La mentalidad del, del, Estado, Dominica, del Estado Dominicano le, no le permite apreciar lo que realmente se necesita. Y si esos escándalos de narcotráfico continúan, no se extrañen de que pronto haya una intervención internacional. No creo que lleguemos hasta ahí, pero sí, los casos no pueden ser que no le afecten. Buenos días, me dice Manolo. Buenos días, Manolo. Me gusta escuchar personas que hagan análisis, sin simpatía política. Yo felicito a Carolina, excelente re reflexión. Muchísimas gracias, Muchísimas Manolo. Gracias. Y a todos los amigos televidentes que estuvieron en contacto con nosotros hoy viernes, Fulvio. Feliz fin de semana a todos, pórtense bien y el lunes nos vemos en Dios una mediano. cita obligada en de mañana.